...falleció en un centro de salud privado... ...de esta ciudad de San Francisco de Macorís... ...el envejeciente que era maltratado por su hijo... ...en el distrito municipal de Senoví... ...en este municipio... ...se trata de Mena de 98 años de edad... ...quien se encontraba postrado en una cama... ...y recientemente circuló en las redes sociales... ...siendo golpeado por su hijo José Porfirio Mena... ...quien cumple prisión preventiva de tres meses... ...en el centro de corrección y rehabilitación... ...luego de que la oficina... ...un judicial de servicios de atención permanente le impusiera dicha medida tras la denuncia del Ministerio Público. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.